Estoy sorprendido con, con mi español y con mi fluencia. La verdad, sí, ¿eh? Felicidades, te digo. Sí, gracias, gracias. Y más ¿Sí, para eh? ser autodidacta, que eso, bueno, uh -huh. punto extra. ¿Ah, sí? <risa> pues sí. Perfecto. ¿no? Sí, creo que, eh, no sé, sí, sí, probablemente la primera vez, eh, la primera persona que me ha dicho y eh, me ha um, elogiado por, por mi nivel de español y por mi. Ajá, tenemos una Ariana que se juntó ahora. Ariana, dame un momentito para um, Yamil se juntar a nos Yamil, uh, ¿estás en Instagram? Con... Ah, acabo de aparecer, Dame. Atención. ¿Ah, sí? Ajá. Instagram siempre demora algunos segundos. Al parecer. Para, sí, para aparecer okay, Y el luego live. vi que sale la parte del saludo. Y ahora enviaste la invitación. Ana Cerca. Hola, Ana Cerca. Ana Cerca creo que está asistiendo desde Portugal. Y ahora sí, Lega. Y ahora sí tenemos Yamil. Y aquí estamos también, ¿sí? en Facebook también con alguna persona ya con, nos, con nosotros. Muy bien. Hola, Yamil. Hola. Y hacer una, una última cosa que es de compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compartir ese link. Y si ahora nos estás viendo, puedes... Hola. Hola, Nadia. Puedes compartir Nadia, en tu perfil. Puedes compartir en tu historia. En Facebook, en Instagram, que estamos live y vamos a empezar a hablar de autopercepción. Hola, Mai Jiménez, ¿qué tal? Y dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, aquí mismo, aquí mismo y a compartir así y compartir así y estamos casi listos, casi listos para empezar en eh, un rato en 30, 20, 10 segundos. Cuase, cuase. Hola, Lizzy, Alexis. Hola, hola, hola bienvenidos. Ana Masca. Sí. Voy solo aquí levantar un poquito. Y Carlos, hola, Carlos, viva. Oye, veo varios conocidos y que son de ¿Sí? México. Por lo tanto, yo sí ah, quiero dar el paréntesis. De lo que hoy que estábamos platicando, que es tu primer live en español y que aprendiste español autodidacta. Entonces, la verdad es que creo que bastante bien por ti. Es como hablan, ya, ya se darán cuenta. Así que si de repente escuchan que hay un poco de portugués, un poco de inglés y luego español, tengan paciencia. Eh, y, y, y perdón, perdón. Hola, Lizzy. Hola. Y, mi perdón, que si eh, hay alguna cosa de gramática o alguna palabra de español que no me sale exactamente con la pronuncia o con la, la forma correcta de decir, es como ya me estaba diciendo que eh, soy, aprendí eh, español como acto de data. Hay una expresión de aprender del oído o hablar del, del oído, ¿cómo es la expresión? Aprender de oído, sí. De oído. ¿ya? Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, bien, bien, bienvenidos a todos que están ahora con nosotros en Facebook e Instagram. Y estamos aquí para el décimo primero episodio de este podcast y live eh, que se llama Greenlight Other Choice. Como Oye, espérame, me dicen por ahí que no te escuchas sí. tú mucho en Instagram, no sé si... Que no me escuchan mucho en Instagram. Sí, a ver si, sí, que me comentaba ver, a, a ver si alguien conexión. más puede ser. Muchas gracias por el feedback. Y ahora me puede escuchar mejor en, en Instagram. Y en Instagram, dale un ok si el sonido mío Dios? está llegando. Yo sí, ya lo escucho bien. Yo espero que sí? todos los demás... Hola Alexis. Okay, sí, entonces esperemos que todos los demás también. Y estaba diciendo aquí sí, hoy es el décimo primero episodio de Green Light Other Choice. Dar luz verde a otra, o alguna otra elección. Hacer algo diferente de lo que estamos habituados a hacer. Y con nosotros vamos a hablar hoy de autopercepción. ¿Cómo que creamos autopercepción? Será que algo que nos puede eh, limitar nuestra autopercepción, eh, quién creemos que somos, eh, cuál es la imagen que tenemos de nosotros, y será que podemos tener una autopercepción que nos empodera, que nos da poder para crear nuestras vidas como eh, queremos. ¿Y será que podemos cambiar nuestra autopercepción o que podemos completar nuestra autopercepción. Auto eh, Yamil, yo creo que nosotros nos eh, conocemos como que a casi tres años. Sí, más o menos, hace como... Más, más, más o menos, eh, nosotros <risa> nos con claro. eh, conocido en Sesimbra, aquí en Portugal, cuando Yamil eh, venido aquí para recibir eh, entrenamiento eh, de eh, John Grinder. Carmen Bostic Clair y también de Michael Carroll, con, con coaching y programación neurolingüística. Y, Yamil uh, y es, es una profesional que para mí tiene unas competencias muy, muy ricas, porque trabaja con um, imagen pública y cómo crear una imagen, un impacto con nuestra imagen en las otras personas, eh, fuera en cualquier área de, de, de nuestras vidas, pero en los últimos años he eh, te, tenido amplia experiencia con partidos políticos y también en medios de espectáculo y deportivo esportivo. Sí. Y, con un pasado y con una licenciatura en, en magología, que te voy a preguntar después, más tarde, ¿qué pues? es exactamente, en <risas> Bangalore, claro. uh -huh. y con una certificación en coaching y también en programación neurolingüística, como hablamos antes, de John Grinder, Carmen Bostek-Sanclair eh, y Michael Carroll. Y, yo creo que Yamil, puede, podemos decir que es realmente una experta en crear un desarrollo de imágenes. Así como construir estímulos y percepciones en las otras personas. Pero eso es lo que estáis haciendo ahora y ya vamos a hablar más de autopercepción. Primero estoy muy curioso que cómo todo eso empezó. ¿Qué te llevó y qué es a imagología? OK, imagología es el estudio o la psicología de la imagen, el cómo te percibes mm. y cómo te perciben los demás. Pero son por diferentes estímulos, o sea, tu escenario, tu vestimenta, todo eso tienen ciertos lenguajes y ciertas comunicaciones no verbales que transmiten cierto mensaje y de forma inconsciente lo, lo recibimos uh -huh. y habla a favor o en contra de lo que estás diciendo. Eh, el lenguaje corporal, o sea, el movimiento que tienes con las manos, el facial, que yo hago muchísimas caras todo el tiempo. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas, ¿cómo está reforzando o no tu comunicación si es congruente? Uh -huh. Incluso congruente con tu con tu, con tu tu público objetivo, tu target, okay. este, con quién eres tú, con el mensaje que estás dando y todo eso es comunicación. Eh, la parte de imagen, ¿por qué entré ahí? Porque quería estudiar todo al mismo tiempo, pero al final no encontraba algo que tuviera, ya viendo las materias, que tuviera algo que me terminara de hacer como click, por así decirlo. no uh -huh. este, Quería estudiar diseño textil, pero también quería estudiar psicología, pero también interiorismo o diseño de, de, de interiores. Entonces quería toda esa parte, pero la parte estética y lo, y lo que te hace sentir ciertos espacios, uh -huh. ciertas personas, ciertos lugares. Uh -huh. Pero yo cuando veía, por ejemplo, arquitectura o, o diseño este, textil e industrial, y veía la parte de matemáticas y además decía, no hay manera. Quien me conozca sabe perfecto que soy pésima, pésima. Este, entonces ya ahí dije, no, no quiero. Y la parte de psicología me interesaba en algunas áreas, pero no todo. Entonces, cuando veo la parte de imagen, creo que tiene gran conjunto de lo que buscaba en una misma licenciatura o carrera. Entonces, primero tomo el diplomado, estaba tomando el diplomado de Historia del Arte y tomé al mismo tiempo el diplomado de Imagen Personal o Imagen Física. Y me encantó. Y dije, OK, sí, sí quiero hacer esto. Pero en, según yo, iba para dirigir hacia la parte de teatro. Nunca he trabajado en nada que tenga que ver con escenografía, vestuario, ni nada de teatro. Pero yo juraba ¿Sí? que era lo que iba a hacer. Este Pasa el tiempo y antes de salir de la carrera, yo creo que unos dos años antes de salir de la carrera, un profesor me invita a trabajar con él, eh, uh -huh. haciendo toda la parte de diseño, de conferencias y demás de, en política que uh -huh. dije yo que nunca iba a ser y terminé haciendo eso. Y es el mayor, la mayor cosa que a lo que me dedico a de imagen política, ¿no? Este, ya después empecé con la parte de espectáculo, la parte de fútbol fue como lo, lo último que hice como diferente, por así decirlo. Uh -huh. Y ahí ando, este, buscando el que también la gente, justo lo que decíamos de otra percepción, que la gente primero se lo crea, que se conozca y reconozca y después proyecte lo que sea necesario para su, su demás público, ¿no? OK, muy bien, muy bien. Uh, mucha, muchas puertas, mucho, muchos caminos para explorar, solo con, con sí. este inicio. Uh, y escuché una expresión que aquí en Portugal y también en mis viajes al volta del mundo, um, es nor normal, uh, hay muchas veces que escuché eso, que es Uh, soy muy buena con eso, o soy pésima con eso, Ajá. o a, a, a, a mí, no sé, algo. Uh, en tu trabajo, uh, ¿cuáles son así la, las presiones de autopercepción que conoces más, que las personas, uh, que escuchas más de las personas? Creo que también tiene que ver mucho las creencias limitantes, ¿no? Que son esas mm. cosas que tú escuchas o que te han estado diciendo y a veces mm -hmm. te las compras, justo la parte de matemáticas y demás. Eh, creo que también me lo compré y es algo que, que es que eres malo, es que eres malo, es que eres malo y al final ya veo algo y me bloqueo. Ni siquiera me interesa el saber o decidir o averiguar. Y es como ya no me interesa y, y me bloqueo, ¿no? entonces mm. creo que desde ahí se vuelve creencia limitante. Este, uh -huh. Y es justo eso, el de tú no vas a poder o este... Y yo creo que desde la parte de las carreras, ¿no? El que si te gusta o no, por sí. ejemplo, en teatro, podrían decirle, ay, pues, no vas a vivir de eso. Ah, en algún momento, de hecho, en Portugal hablamos de lo del teatro, que estabas también ahí. Sí. Que sí. a lo mejor pensarías que no es un medio realmente para vivir por el, los lugares en donde vivimos y que no hay mucha, mucho sí. apoyo, ¿no? Entonces, desde ahí son cosas que te van limitando y que ni siquiera abrí la puerta. Simplemente dije, ay, pues, me voy a este lado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que que ayudan al ni siquiera explorar algunas a veces tu potencial, ¿no? O determinar desarrollarte. Eh... Sí, creo, creo que sí. Creo que sí. Eh, eh, me recuerdo que um, uh, cuando empecé, uh, sí, cuando yo empe empecé a um, teatro de improviso, uh, que es un tipo muy particular de teatro que no hay nada que okay, recordar, no hay textos para, para estudiar. Hola Roberto, sí. eh, es un teatro que has creado el momento, con sí. todo lo que le está sucediendo, con los estímulos uh, presentes, lo, la respuesta de, un, de una otra persona, de un compañero o compañera y así rea, eh, reagimos y res, podemos responder a lo que estamos recibiendo. Um, no me recuerdo de, de tener alguna, algún pensamiento de mi auto si se podría ser bueno o no, si me podría eh, gustar o no, eh, si se podría ser un buen actor de teatro de improviso, solo sabía que quería tener la experiencia y Pero que, es que, y que yo... me iba a divertir muchísimo. Entonces. La, mi pregunta, mi curiosidad es, es como te, tener un, un mindset diferente, ¿no? La persona que se queda con su creencia limitante y otra persona que dice, yo, vamos a, a descubrir, a tener a, la, una experiencia sobre claro. el impacto y sobre la imagen que proyecto en la otra persona. ¿Sabes qué? Yo creo que algo importante que a lo mejor pensaría con personas que están empezando algo nuevo, yo que sé, un deporte, eh, la parte de, de, de teatro, o ahora que me toca con esta, esta parte de sumo live, que les da sí. miedo les da pena el sentirse expuestos, ¿no? O sentirse observados mm. y que qué pena me voy a ver mal o tonto o... o o qué tal si me equivoco, ese tipo de cosas que a veces te, te preocupa más lo que la otra persona que a lo mejor ni siquiera te está pelando, no te está viendo, no te está escuchando. Y tú te limitas al poder hacer algo que probablemente seas muy bueno o puedas disfrutar bastante, ¿no? O, o hasta tú puedas aportar algo positivo en las demás personas, pero por, por miedo a, a, a, a animarte no lo, no lo haces. Entonces, creo que desde ahí la parte de autopercepción ayuda. Que lo que me gusta es que, Justo, la, la, me preguntan que qué era autopercepción y Ajá. para mí, o sea, un resumen es como eh, la capacidad que tiene el humano de percibirse y de comprender Ajá. sus emociones, eh, eh, el estado anímico y la situación en la que están, para de ahí entonces, tener como tu propio contexto interno y tu, tu propia autoimagen, por así decirlo, ¿no? Que de ahí se puede... Se puede formar o se puede afirmar el autoestima. Es diferente que después vamos a dar ahorita, casi al final, yo creo que unos recomendaciones o tips de cómo mejorarla. Y más en uh -huh. época de COVID, que era lo que platicamos el otro día, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estás mucho tiempo solo, mucho tiempo reflexivo, introspectivo uh -huh. y, además, estamos sobresaturados de información. O sea, negativa como, como el mundo ideal, ¿no? Estas personas de, ay, ah, en este año unos subimos de peso y los otros los ves y, bueno, o sea, quedaron, pero es hechos a mano de que han estado haciendo ejercicio o ya aprendieron un idioma o ya escribieron un libro y tú apenas si logras pararte a bañarte, ¿no? O sea, un decir, eh, y, ¿y eso cómo te sí. puede ayudar a sentirte mal o, o mejor contigo mismo? Sí, sí, exacto. Y con todo eso, uh, pueden entrar en acción algunos uh, programas, que uh -huh. algunas, algunos pensamientos que puedan puedan ser algo que no es de nosotros. Sí. Es algo que nosotros hemos recibido uh, en nuestro pasado en la escuela, con la familia, con algunos amigos, o con, por ejemplo, algunos amigos que puedan hablar y decir ah, es, es mismo uh, malo, es muy, es muy fraco en ese ah. deporte. O okay. uh, no, no, tiene, no, sabe, no sabes nada, no, no sabes cómo... Ah, no sé, lo que sea. Y me, uh, uh, creo que hasta como que dos tres meses atrás, uh, justo durante uh, el confinamiento, una amiga mía um, empezó nuevamente uh, um, con, con un proyecto suyo uh, de uh, un proyecto artístico ella uh, sabe diseñar y muy bien se uh, okay. um, con uh, la lápiz color o, o solo grafite uh, y compartió uh, que cuando era más uh, como que no sé nueve uh, diez años Uh, escuchó muchas, muchas veces de um, ser artista, ser diseñador, no te va a traer uh, dinero, no te va a traer a traer, uh, crear un futuro. Y toda su vida fue creciendo con, con esa imagen de sí, de sí misma. Me gusta mucho, uh, es, es mi pasión, pero Tal vez que no soy buena o suficiente Ajá. para crear un negocio y para crear una vida sustentable. Uh, y estabas hablando de algunos de, eh, ejemplos así, uh, pero uh, también encuentras eso en otras áreas como la política, el deporte. Eh, por ejemplo, la, en el deporte me tocó y, y... Yo creo que los amigos que me invitaron ahí, era un grupo de hombres los que me invitaron. La primera vez que me tocó hablar, eh, eh, dar una conferencia, no querían que fuera yo porque era mujer. Y que como una mujer les iba a hablar y yo, es que tiene, claro. ¿no? O sea, claro. entonces, desde ahí me costó mucho trabajo y son ciertas creencias que tienen ahí. O pues yo, la verdad es que no soy como fanática del deporte, nada, tuve que aprender ciertas cosas, tuve que empezar a meterme, tuve que empezar a ir para empezar a ver cómo el... Eh, eh, eh, qué es lo que se está viviendo, qué es lo que siente, la emoción, todo lo demás. Y sí, te vas empapando y al final, pues, yo creo que también nunca es tarde para aprender y para empezar a buscar nuevas pasiones, ¿no? Eh, desde ahí yo creo que, que sale. Y en la parte de política, pues, también a lo mejor yo tenía como esta parte de eh, está muy viciado o sí. las personas con las que están y te encuentras que no es cierto. O sea, no, no es tanto así como, como vas escuchando ciertas cosas y te las vas creyendo, sí. ¿no? Uh -huh. eh, o la parte de que, bueno, a mí me daba muchísimo miedo dar conferencias. Eh, pena, sobre todo, por la parte de autopercepción percepción, que decías, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no? Y querer ser perfeccionista al mismo tiempo, que eso mismo te puede bloquear a veces. Porque si no lo haces exactamente como tú quieres, mejor no lo haces, ¿no? <risa> este, entonces, bueno, mi primera conferencia grande fue de 100 personas, puras mujeres. Este Y ya después, ahorita la más grande que he tenido son como 1,500 personas, pero ahora uh -huh. lo disfruto, no tienes una idea, o sea, me, me encanta y me encanta dar clases y también no quería, no quería porque me daba miedo, me daba miedo el, el sentirme a lo mejor este, tan, tan observada y también no fui muy buena alumna y juraba que me iba a encontrar con alguien igual que yo, entonces, uh -huh. desde ahí, ¿no? Pero ¿cómo te puede ayudar y cómo tú puedes ir cambiando poco a poco y mentalizándote para que lo hagas y te sientas ya después preparado? Y ahora sí, por así decirlo, te avientas al ruedo, ¿no? Y lo disfrutes. Que yo creo que también eso es parte clave. Sí, y no, no, dime de tu experiencia, porque mi experiencia es que muchas veces la intención de, de la persona con su autopercesión y con la situación que tiene para... Para lidiar, uh, hay un que, que falta alineamiento, que falta conexión interior entre lo que la persona quiere y la situación uh -huh. y su autoimagen. Sí. Y otra cosa es también que um, algunas veces uh, la intención, cuando la, la persona tiene clara su intención, puede ser muy abstracta, que le falta. Por menor, que le falta ser específica el suficiente para decir: um, voy a hacer una comunicación para, para, para mi equipo uh, y uh, lo que quiero um, que suceda, el impacto que quiero tener es eso, eso, eso y eso. Y que al final puedo uh, observar eso, puedo escuchar esto y lo que sea. Tener uh, metas claras, uh, ¿no? Sí, metas claras y específicas, sí. para conectadas con la intención. Pero, ¿cuál es tu experiencia? ¿Te refieres a mi vida personal? ¿Qué es lo que pasó? ¿O cuál es mi experiencia con los clientes ¿Lo o quieres? con las personas que trato? Lo, lo que quieres. Podemos hablar de dos. Este, en la vida personal, yo creo que sí aprender a dejar de ser tan controladora y perfeccionista para tener las metas claras. Este Justo ahorita que, que estamos platicando un ratito, que decíamos de, bueno, ¿por qué me empieza a interesar PNL? ¿Por qué me empieza a interesar la parte de coaching, todo lo demás? Creo que son dos cosas. Una, la parte personal. El buscar el desarrollo, yo creo que todos somos perfectibles, todos podemos seguir evolucionando y seguir creciendo y en el momento en que dejas de hacerlo, la verdad es que qué triste porque entonces te estancas y creo que ya ni siquiera tienes un reto personal. No se trata de no disfrutar lo que tienes y, y buscar todo eso, sino disfrutar cada una de las etapas que estás teniendo, ¿no? Pero buscando también el, el, el evolucionar como persona. Uh -huh. eh, no hablo tanto como de material, tener nada, sino como persona, ¿no? Uh -huh. Lo demás muy probablemente vaya de la mano. Este, entonces, bueno, creo que desde ahí buscarlo un poco, pero antes lo que hacía era querer controlar mis escenarios. Era escenario A, B y C, y esto es lo que puede pasar dentro. Y si se salía de ese escenario, no lo disfrutaba, porque entonces no pasó esto, o este, o me frustraba y era como el es que fracasé cuando no es cierto. A lo mejor no llegaste a este punto, pero llegaste, uh -huh. yo qué sé, a este otro. Y aún así fue un éxito, fue un avance, nada más que no era exactamente como tú querías, ¿no? este No sé, a lo mejor el decir, ay, bueno, me, no me voy a una maestría porque tengo este trabajo. Bueno, OK, no te fuiste a la maestría, pero tuviste este trabajo y disfrutaste y fuiste bueno y desarrollaste. Un, un decir, ¿no? Uh -huh. eh, que ahí teme, también creo que la parte de controlar o querer controlar todo viene con la, el, el miedo o, o la parte de la auto, auto percepción y perfección, ¿no? El querer encajar con lo que... En tu cabeza creaste como un molde. Y me dio, entre todo eso quise hace, pues, ya, yo creo que unos cinco años o más, no más, uh -huh. yo creo. Quise ser como ese tipo Wonder Woman, ¿ya sabes? Eh, vete al gimnasio, ponte a dieta, eh, tienes que tener un círculo social que, que estés procurando todo el tiempo, eh, el trabajo. Luego tomé otro trabajo. O sea, era de lunes a jueves trabajar en un lado, luego me iba en carretera cuatro o cinco horas, todos los fines de semana, de viernes llegaba directo a dar clases, salía viernes y sábado, porque aparte salía el viernes social allá, entonces todavía estabas cansada, eh, el sábado otra vez, entonces era como una rutina que sí me aventé un año, hasta que me dio parálisis facial, ¿no? del lado izquierdo, y pues no estaba pues tan grande, entonces sí fue como un, bueno, ya, o sea, ya tú solita te estás presionando, presionando, presionando, demás, y fue un una, una parada obligada a bajar el ritmo de mi vida y empezar a disfrutar lo que tenía, porque la verdad es que ni siquiera estaba disfrutando del momento. Estaba tan presionada por el tener que ser, que ser, que ser y hacer, uh -huh. que de verdad, me, de, me acuerdo que una vez con mis papás venían, los fui a recoger al aeropuerto, venía con ellos manejando y alguien se me cierra y yo, ah, o sea, <risa> era un colapso emocional, se me quedaron viendo como, ¿Qué te pasa? <risa> y yo, es que ya no puedo. O sea, de verdad yo no puedo. Pues relájate y ya. O sea, tú solita te estás generando estrés y presión de algo que, que no lo tienes. O sea, no sí. aprende a seleccionar qué, qué en ese momento necesitas si quieres, ¿no? Entonces ya fue como, ok. Digo, al final, al poco tiempo me dio la parálisis facial y ya fue como el, eh, lo, lo típico. ¿Qué es lo que necesitas o cuál es la receta para curarte? Relajarte. Y yo, Hijo, o sea, <risa> no puedo. Entonces, obviamente, llegué, me mandaron a terapia, me mandaron al neurólogo, me mandaron bla, bla, bla. Entonces, ahí ya fue cuando dije, OK, tengo que encontrar un balance y un equilibrio en mi vida. Y lo empiezo a hacer. Y después, con el trabajo, me doy cuenta que muchas personas caemos en lo mismo o caemos en este miedo donde es que me subieron de puesto, entonces quiero un cambio de imagen porque yo no me la creo y creo que la gente tampoco me la va a creer. Bueno, pues, si te lo están dando es porque te lo mereces. ¿no? Desde ahí tienes tú que empezar a creértelo para proyectarte como el, el, la persona de, de, de tal puesto, ¿no? Uh -huh. O es que me cambié de ciudad y la gente de aquí no me acepta. Bueno, yo creo que desde ahí tú solita no te estás aceptando y, por lo tanto, la gente también no te percibe tan auténtico tan real o lo que tú quieras. Y ahí es lo que tú tienes lo proyectas con los demás, ¿no? Miedos, inseguridades, bla, bla, bla. Eh, entonces, ahí fue cuando dije, bueno, necesito hacer match entre lo que es la imagen, que estoy muy en contra que la imagen es apariencia, o sea, uh -huh. apariencia banal, este, y que es como, ¿cómo puedes ayudar a la persona a empoderarse, a creérsela y a tener mejor autoestima y mejor autopercepción con PNL, o sea, coaching y con imagen? Uh -huh. Entonces, hacer este conjunto y obviamente eso también me obliga a mí a trabajar día a día <ríe> en buscar, pues, seguir evolucionando, ¿no? Y seguir siendo mejor. Lo cual es bueno, ¿no? Es un recordatorio continuo. Muy bien, muy bien. Eh, me, me, me, eh, sí, en mi memoria están dos cosas que es, um, muchas personas que me buscan, porque sí. tú, tú lo sabes que lo, te, tengo, un, tengo un programa, Greenlight uh -huh. Transformation Walk, que eh, facilito con coaching y pnl y, y mucho más en el Camino de Santiago también. Sí, está increíble. Eh, muchas personas que me buscan eh, hablan de eso mismo, que están exhaustas, que están en, en modo automático, pasando por sus días como que sin sentido, sin significado eh, y sin conseguir salir, sí. sin conseguir parar para... ¿qué, ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero ahora? Sí, ahora he tenido una promoción, ahora uh, tengo ese nuevo uh, papel social en mi comunidad. Pero, y, ¿y yo qué quiero? Ajá, tú como individuo, ¿no? No el tener, tener, Exacto. tener, ser, ser, ser, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. sí exactamente. Eh, para eh, con esa reflexión poder eh, llegar a un, un lugar interior de eh, clareza y de, también de alguna firmeza, de alguna asertividad. Sí, uh -huh. No, yo que quiero ahora es eso, lo que es más importante para mí ahora es relajar claro. y disfrutar de, de la experiencia como de, de la clase que estabas hablando o otra cosa cualquiera. Um, y la otra cosa que uh, justo hoy um, voy a volver para mirar una película más tarde, uh -huh. uh, no, no lo sé el nombre, pero uh, una frase que... La actriz, he dicho, como cómo era, um, algo, algo dentro de esas palabras. Uh, el normal está sobrevalorizado. Ajá, ajá. ¿Qué, es el, ¿Qué es el normal? ¿Eh? El normal como un conjunto de ideas y de percepciones y de expectativas muchas veces de otros y que quieran que nosotros um, podamos hacer igual podemos que... ser igual. Uh, otra alternativa puede ser focar al interior y que, eh, cuál es la autoimagen que tengo y que quiero tener, y cómo quiero disfrutar de mi día, y cómo quiero proyectar, uh, cómo quiero crear impacto en mi comunidad, en mi día y en mí misma. Um, ¿Cuál es tu experiencia con otras personas, con clientes? Um, con, con eso Creo que justo ahorita, como concluyendo un poquito de la, de la idea que tenías uh -huh. y regresando al tema que, que decíamos, algo que nos está afectando muchísimo ahorita con el tema de COVID, que ya va uh -huh. un año. Sí, yo creo que fácil ya, casi el año de, de, de pues, encierro, algunos más drásticos, otros no. Pero tu vida paró. Este, me refiero a este ritmo que decías que va a ser automático haciendo, debiendo y teniendo. Y, entonces, ahorita cambia y tienes que aprender a disfrutar uh -huh. de cosas distintas ¿no? y de cosas a lo mejor un poco más pequeñas. Y, por lo mismo también puedes tener como esta, hay personas que perdieron su trabajo y hay personas que van a tener que reinventarse y buscar uh -huh. qué van a hacer ahora. Eh, me pasaba con, con un curso eh, de, de otra de las, de las materias. Sí. Me encantó porque esta clase al final terminó siendo como yo creo que un, una llamada de alerta de, de varios, o sea, inclusive mía, eh, eh, porque te vas dando cuenta de, OK, ¿realmente estás disfrutando lo que haces? ¿Realmente crees que eso, eso vas a lograr? ¿Es lo que quieres? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el camino? y este, Por el otro lado, bueno, OK, te da miedo porque te sientes que, pues, otras personas ya avanzaron, ya lograron, ya hicieron, OK. Ellos ya lo hicieron. Ahora tú tienes tus pasos, tu camino, tu meta, tus tiempos. Y se vale. Y a lo mejor ellos lograron esto, pero tú lograste toda esta otra parte que lo puedes este, llevar a, a algo algo muy rico. Y me decían, bueno, es que a lo mejor paré por estar con mi familia. Pues, no importa. O sea, tú tuviste esta parte súper rica de, de tu vida y seguro muchas experiencias, muchas partes que puedes aportar en el trabajo también y que a lo uh -huh. mejor aparte lo estás disfrutando distinto. Y, y eso tú estás hablando desde ahí, probablemente le preguntas a la otra persona y también va a decir que él hizo esto, pero el de al lado hizo toda esta otra parte, ¿no? Entonces, es como que hay una frase que es como el, el pasto de, del de al lado siempre es más verde, ¿no? Entonces, es similar, o sea, es aprender a disfrutar el vivir el momento, qué es lo que estás teniendo, qué es lo que está pasando, y creo que desde ahí es una de las, una de las, Muchas recomendaciones, o bueno, otras recomendaciones que vamos dando, que es aprender a vivir el momento, ¿no? Lo que estás teniendo y lo que te está pasando. Valorarte. Uh -huh. Sí. Uh, tenemos dos, uh, dos preguntas, do, dos ¿Sí? contribuciones. Uh, o, o leer primero la pregunta. Um, Esa es para ti, querido, porque está en portugués. <risa> <risa> Yo voy a traducir, voy a traducir. Okay. Uh, ¿Qué um, consecuencias puede, uh, puede tener, o una persona puede tener, de una autopercesión imaginada, como que demasiado uh, buena de sí misma. Bueno, Esa una... la teníamos hace rato. Sí, es eh, eh, muy, eh, muy parecida con una pregunta que tú eh, que recibiste uh, ¿Sí? ayer, creo. Uh, sí, ¿cuál puede ser? puede ser? Vamos a abrir un poco más la pregunta. Uh, conse ¿Consecuencias de una uh, autopercesión para abajo? y consecuencias de una autopercepción para arriba. Distorcidas, pero yo creo que so, soy más de lo que realmente soy, o de que soy capaz, y yo creo que soy menos de lo que realmente soy capaz. Claro. Y creo que justo ahí entra la parte de qué es lo que destacas más, tus fortalezas, tus debilidades, la parte de, de autocrítica como la crítica constructiva de otros, ¿no? Que, mm. que era lo que decíamos hace rato, y si es cierto, la gente que, que minoriza, Cualquier uh -huh. comentario que hacen y lo toman uh -huh. a la defensiva y se justifican o simplemente no escuchan. Entonces, tampoco pueden terminar de crecer o evolucionar porque se vuelven ensimismadas o se vuelven un poquito en esta como, como caparazón donde no escuchan más, más allá. Entonces, obviamente, si yo te, te digo, ah, bueno, vamos a tomar un curso o vamos a escuchar esto o un libro, no lo vas a tomar porque tú tienes la verdad absoluta, ¿no? Creo que uh -huh. nunca terminas como de enriquecer. Por lo tanto, tu relación contigo mismo ni va a estar bien y uh -huh. mucho menos con los demás, porque todos los demás no te llegan ni a los talones, ¿no? O sea, son burros o son brutos porque tú eres el que tiene la verdad. Y si alguien está en contra, bueno, ni se te ocurra. Y cuando uh -huh. creo que también tienes una baja autopercepción, pues uh -huh. yo creo que es muy fácil que sea una persona... Eh, más introvertida porque le da miedo a hacerse escuchar o hablar o hacer incluso eh, mm. yo creo que también es una persona que que no está disfrutando las cosas porque estás todo el tiempo que lo que decía no el buscar la aceptación de los demás y la observación de los demás para entonces ya poder hacer no entonces pues o sea creo que debe haber un equilibrio no Sí, yo creo lo mismo um, eh, eh, con el equilibrio, digo, uh, por del equilibrio yo doy como que yo do, do espacio para eh, me cuestionar. Uh -huh. ¿Será, ¿Será que soy tan bueno así, que soy tan competente así, que soy, so, será que eh, mi perspectiva, mi, mi visión, mi, mi opinión es realmente la mejor? Sí. ¿Qué significa ser la mejor? ¿Cuál es la intención, de mi opinión, ser la mejor de, de todos los de, demás? Um, entonces, con el equilibrio, uh, por un lado creo que, y es una sugerencia de mi experiencia, de crear un espacio interior para permitir esa, ese auto uh, cuestionamiento sí. de será que hay otra uh, manera, otro punto de vista sobre esa situación o sobre la, la manera de, de hacer y de, de resolver esa situación. Por otro lado, el eje del libro, como estabas hablando, sí. de si la persona se Perdón, limita eh, a compartir... Sí, todo bien. Si la, si la persona se limita um, a compartir porque tiene una autopresión distorsionada y con eso puede tener una confianza baja diferente puede, puede tener también una autoestima baja que uh -huh. no gusta tanto de sí misma o tiene algunas eh, um, no sé algunas dudas sobre algo eh, de sí misma y con todo eso por veces lo que pasa eh, y creo que en los dos lugares, y eso puede ser una creencia mía, que sí. la persona tiene la intención inconsciente de se proteger. Ok, voy de a, protegerse a, y de. Protegerse, sí, Ajá. gracias. Protegerse okay. es porque voy a evitar hablar y compartir mi opinión, sí. porque tal vez no, no, no va a gustar o no, no va a ser buen, eh, bien recogida. Uh, bien, bien, bien valorizada o entonces voy a decir todo lo que quiero porque yo que esto es cierto sí. y tú, tú, tú es, como que tú no ves nada a tu frente sí. y voy a con eso uh, minimizar o, o, o desvalorizar la opinión de, de, de los demás uh, ah. pero si la intención puede ser protegerse Ajá. Puede ser que, en los dos casos, es poco saludable de hacer eso uh -huh. y puede estar, no lo sé, puede estar limitando la experiencia de las dos personas. Claro. No, y creo que desde el hecho donde minimizas o no escuchas a los demás, o sea, no puedes uh -huh. tener, bueno, yo creo que no hay una verdad absoluta porque tienes muchos uh -huh. contextos y tienes uh -huh. diferentes situaciones que a lo mejor para eso es tu verdad y está sí. bien, se vale, y puede ser que sí sea tu verdad y, y, y que te funcione, pero no significa que sea la mía o la de al de lado, ¿no? Porque tenemos diferentes uh -huh. contextos y situaciones. O sea, sí. no, yo creo que cada uno tiene su, su propia realidad y, y las cosas que le funcionan. Y sería demasiado claro. eh, ególatra y demasiado autoritario el decir, como las cosas son así, punto, ¿no? Eh, Sí. Creo que podrías y, Estaba bastante. aquí un, otra persona diciendo, que voy a leer ahora, Artur, y la pregunta anterior era de Luis Muraira, aquí de Portugal. Muchas yeah. gracias, Luis. Sí. Uh, y ahora Artur uh, está compartiendo que el normal depende mucho del lugar que ocupas en el planeta. Sí. Y justo eso, uh, la otra percepción que tenemos también eh, tiene influencia del país y de la, de la cultura, de lo que yo recibí, de lo que yo aprendí, fui, fui programado uh, de mi cultura, de mi país, de, del lugar que habito en ese mundo. Um, hay una tribu, no lo sé si es en interior de África o donde, uh, que no habla, uh, ¿cómo es? No habla de derecha e izquierda. No, no hablan de, de esa manera y si quiere hablar de su mano derecha puede decir algo como la mano del lado oeste. Okay. Y la mano del lado este y norte, el sur, es así que se expresan, así que hablan en su día a día, que están organizados. Y entonces es, hay diferencias internas y culturales y todo más. Que cambian muchísimo y que impactan nuestra autopercesión. Claro. Si yo voy a esa tribu y escucho a ah, mi mano de oeste, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿qué, qué, ¿Qué estás diciendo? Sí. Pero esa es, es tu mano derecha. No, ¿Qué, qué, qué es eso de, man, de mano derecha? Claro yo creo que, bueno, desde la parte del lenguaje y desde la parte del contexto en cómo sí. lo estás diciendo, ¿no? O sea, creo que también hay palabras que, bueno, por ejemplo, aquí en México la frase está muy padre o algo así. Si tenemos frases que las puedes utilizar para muchos contextos y que a lo mejor se lo dice alguien más y es como, ¿eso qué? ¿no? O sea, no tiene un, un, un significado a lo mejor para ti. Este... Y creo que, no me acuerdo justo ahorita lo que decías de lo de las tribus, que había unas que, que tienen muy pocas palabras. Entonces, uh -huh. desde la parte de PNL, de lo que platicamos y de lo que sabemos y demás, desde el hecho de las palabras y la connotación que le puedes dar y cómo ayudar, desde uh -huh. ahí creo que puedes estar mucho más limitado. Y luego, si tú llegas como un ajeno y, y lo quieres adaptar, pues, todavía más, ¿no? Porque no, no, no tienes tanto contexto. Uh -huh. Me pasó con una, con una expareja. Este, él es de Estados Unidos, pero a fuerza quería hablar español conmigo mm -hmm. y su español tampoco era como tan bueno. Entonces, imagínate tú ya las discusiones no, o algo no, así. No. no, claro. Pero imagínate tú las discusiones cuando él me quería hablar como del contexto que él tenía del español y yo le decía lo mismo, o sea, con mi contexto y según yo no era nada malo, pero él lo malinterpretaba. Entonces, ya como le... Bueno, a ver, o sea, nos ponemos de acuerdo, hablamos en inglés, o en español o qué, pero desde ahí, ¿cómo lo puedes decir o cómo no? Y, y él, o sea, era, bueno, es estadounidense, pero es de hecho mucho más relajado, más tranquilo y todo. Y aquí, pues, mexicano y luego mi familia y todo lo más, somos demasiado gritas, cantas, bailas, todo este rollo. Entonces, ahí era como demasiado, ¿no? Entonces, imagínate si de por sí... Hablas con tono alto o hablas mucho, y uh -huh. luego en una discusión, entonces se vuelve como el de ah, claro, ya te tocó ir conmigo de fiesta, sabes de lo que hablo. Bueno. Un poquito, un poquito. Sí, entonces, al y, final, sí es, muy, muy, es muy interesante, ¿no? ¿Cierto? Que um, porque estamos también hablando de generalizaciones y de estereotipos Sí entonces eh, me, me fui eh, ahora mismo que estabas escuchando la pregunta eh, de, de esa persona que estabas hablando cuál puede ser aquel mom momento en tiempo eh, su um, un pensamiento de su autopercesión sí. de querer hablar español un poco a fuerza? Yo creo que es que, como el de ¿qué, yo ¿qué puedo. puede ser? Porque ahí uh, es una situación, creo, um, que se puede aplicar en diferentes contextos. Sí. Y estoy segura que ahí tiene que ver con autoaprobación y el sentir yo puedo, sí. ya sabes, yo lo voy a hacer y yo tal. Entonces, sí creo que tenga que ver ahí justo un, no sé si decir complejo, inseguridad o algo. O, o sea, está bien que, que quieras a, a hacerlo y que te pueda ayudar. Eh, por ejemplo, tu parte sea autodidacta, pues yo creo que el forzarte a hablar español o el, o el escucharlo más te ayuda a ser lo más fluido. Pero uh -huh. cuando ya no es tan necesario o ya más bien se está volviendo una barrera de comunicación, yo creo que también es importante ser humilde y ceder, ¿no? Este, entonces creo que ahí es cuando ya, ya se puede volver a lo mejor negativo para ti, ¿no? Y por lo tanto uh -huh. para tu, tu, tu contexto o para tu círculo social en el que estás hablando en ese momento, ¿no? Este... Y de que estoy percibiendo, volvemos, uh, solo, solo eso, uh, volvemos a hablar de cuál es mi intención y cuál es el impacto que estoy teniendo en la situación. Sí. Creo que todos tenemos justo, ¿no? Como intenciones, pero intenciones escondidas. O sea, me refiero a escondidas no tan latentes en nuestro consciente, mm. inconsciente. este No sé, no. por ejemplo, ahorita mm -hmm. que dices, o sea, el sea, su tatarabuelo, creo, no sé, o sea, ni siquiera le tocó como tanto, era mexicano. Entonces, para él es como retomar mis raíces mexicanas y retomar esa parte de familia. Ok, estoy de acuerdo, pero ¿por qué es necesario para ti? O sea, debe de haber un trasfondo mucho más allá que... que que solamente el quererlo hacer, ¿no? Eh, la claro. comida mexicana, ahorita platica con él y quiere empezar a hacer este comida tradicional mexicana. Bueno, OK, pero ¿por qué, por qué un, a fuerza quiere retomar ese tipo de, de cosas, ¿no? Y sentir el contacto con con algo que crees que que te faltó, ¿no? Entonces sí creo que sí. haya mucho más allá, ¿yo no? No, no soy su psicóloga ni ni, ni me interesa entender ese tema. Claro. Pero lo que voy es decir, si le rascamos, normalmente tenemos mucho más. Eh, escondidas ciertos este, motivos del por qué haces las cosas y cómo actúas no sí, sí lo, lo que pienso ahora es um, por veces uh, como que creamos una imagen interior uh -huh. que va a buscar muchas influencias de personas de lugares de cosas que escuch escuché a lo largo de, de mi vida y un ejemplo y unas Uh, especulación, es que um, en algún lugar dentro de mí algo puede decir uh, lo buen, bueno portugués, la, lo bueno mexicano es la persona que come uh, comida tradicional del país, que sabe su cultura uh -huh. y que se conecta con sus raíces, con sus abuelos, etcétera, bla bla bla bla bla bla. Y si tengo esa imagen interior y es diferente de, de, de, de, de, de, de, de, diferente de lo que veo, se sí. diferente de lo que pienso y de lo que recibo como retroalimentación de otras personas, como que puede crear una división interior, y entonces sigo forzando y buscando hacer algo para... No sé si es para alinear la autopercesión, uh -huh. si es para uh, como que esconder algo que, que, está, que está dentro de, de mí, uh, pero eh, puede ser una buena altura para hablarnos un poquito de qué hacer, qué, qué, ¿Qué hacer con nuestra ¿sí? autopercesión. Se, uh, se puede estar distorcida la autopercepción que tengo. Uh, yo yo tengo, tengo una sugerencia, pero, pero primero quiero, quiero escucharte. Yo tengo una, una como lista, por así decirlo, de las mm. que yo creo que podrían uh, utilizar y hacer los pasos, ¿no? O sea, para uh -huh. vida general y sobre todo, retomo otra vez, COVID creo que es muy importante la salud mental, la paz, eh, la parte del estrés. O sea, porque sí nos ha detonado a todos de cierta o menor medida y en momentos uh -huh. muy específicos a lo mejor. Pero creo que ahorita es muy importante hablar, hablar del tema. este, Pues, uno, el ser conscientes, el cómo te ves y si es saludable, aparte. Si es saludable la autopercepción que estás teniendo. ¿En qué basas más? Si te basas más en tus fortalezas o en tus debilidades. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estabas haciendo? Eh, si te importa mucho o te importa poco o nada la, la, la percepción o la, la opinión de los demás, ¿no? Esta parte como narcisista a lo mejor que puedes tener o ególatra. Creo que es como el primero, ¿no? El ser conscientes sería como mi, mi resumen, el primero. El segundo, el reconocer tus cualidades y agradecer lo que estás teniendo. O sea, ok, a lo mejor no soy bueno pff, corriendo. Bueno, ok, pero si eres bueno, yo qué sé, saltando la cuerda. O sea, aprender a valorar y a decir, OK, soy bueno en esto y puedo desarrollar, si es que me interesa o es necesario, estas cualidades a lo mejor o estas este, actividades. Pero sí empezar a felicitarte por las cosas que estás este, teniendo y que estás poseyendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita el de, ay, bueno, es que pues, a lo mejor hay muchas personas que, que, que están perdiendo familiares o mascotas, trabajos, eh, parejas. No sé, parejas me refiero a una relación. Uh -huh. Pero aprender, o sea, yo sé que está difícil quizás en el momento en el que, que estés sintiendo la tristeza, pero sí hay que agradecer todo lo demás que tienes, ¿no? Que a lo mejor tienes la parte de salud o a lo mejor tienes la parte de, pues, no sé, un techo. Tienes varias cosas que sí puedes agradecer y que creo que también es consciente eh, tenerlo, ¿no? Y que tú lo lograste y que es tu mérito. El, el ser paciente con nosotros, darnos tiempo a evolucionar. Muchas veces queremos ser todo y, y creo que lo estuvimos platicando apenas. La típica frase de, si en un año no leíste 20 libros, no aprendiste un idioma, este no hiciste tal, tal, tal, tal, es porque te faltó disciplina y no porque te faltó tiempo. Bueno, o sea, qué padre, felicidades para ti. Pero a lo mejor para mí ahorita lo importante es mi trabajo de introspección o mi trabajo de, Saber cómo salir adelante o estoy apoyando a un familiar o lo que tú quieras. Cada quien tiene sus contextos, situaciones y sus luchas internas. Entonces, ser paciente contigo mismo y con, con, con tus procesos, con tus tiempos y lo mismo, ir agradeciendo lo que vas dando, ¿no? No ser, no ser tan duro contigo mismo y perdonarte, ¿no? Eh, sí retarte el ponerte pequeñas metas, pero metas logrables, ¿no? No querer decirle, de aquí a seis meses, eh, yo qué sé, voy a dejar de fumar y tener el cuerpazo del mundo y, además, voy a empezar a, a entrenar para correr medio maratón y todo eso. Y es como, a ver, espérate, en algún momento te vas a saturar, ¿no? Regreso a mi anécdota, o sea, terminas tan saturado que ni, ni disfrutas el proceso, terminas tirando la toalla y probablemente colapses ¿no? Entonces, tener metas medibles y metas cortas que vayan llevando a pasos, ¿no? Y eh, creo que por último yo me iría como la parte de, de agradecer, agradecer me refiero a pues ya cumpliste esta meta, eh, disfrutar el presente de lo que está, de lo que está pasando y disfrutar también como tu entorno, ¿no? Conocerte mejor, conocer mejor a las demás personas. Yo creo que serían como, pues a lo mejor mis cinco mis cinco tips o mis cinco recomendaciones rápidas de lo que podrías ayudar en tu día a día, porque aparte creo que esto, estas cinco recomendaciones es algo que todos los días puedes practicar. Sí. ¿no? Si hay personas que les cuesta trabajo, ahorita me, me acordé de en algún proceso de desarrollo humano que, que me daban este, ciertos tips de cómo conectar con el momento, más porque estás a lo mejor con el ajetreo o con presiones, uh -huh. es el darte ciertos momentos del día, no sé, por ejemplo, tomas agua, tomar agua con tus cinco sentidos. ¿Qué se siente? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? Desconectarte para, para conectar, ¿no? Por así decirlo. Escuchas una canción, bueno, que okay, es tu regalo, es tu canción, entonces disfrútala y, y realmente escúchala, ¿no? O sea, siéntela. Entonces ese tipo de cosas creo que te puede ayudar para entrar en esa conexión que a veces perdemos. Y te cedo, te cedo la palabra para... <ríe> <ríe> no, muy bien, Gra gracias. Y me parecen muy buenas recomendaciones que cada persona que está nos escuchando ahora o más tarde cuando está viendo este vídeo o escuchando el audio el podcast eh, que puede adaptar y llevar su tiempo para eh, implementar para hacer las recomendaciones que compartiste y que hacen más sentido en su momento de vida eh, concordo y, y creo lo mismo sobre ser más pacientes con nosotros y valorar lo que estamos haciendo, particularmente ahora, en ese momento, ese año con el COVID. Porque estamos pasando por un momento que la humanidad no pasaba mucho, mucho, mucho tiempo con ese impacto y con una pandemia tan grande como la que estamos ahora pasando. Claro. Y estamos pasando, mal o menos, eh, mejor o un poquito peor, Sí, con algunos familiares o amigos que uh, siguen su viaje para, para otra vida o para otro mundo o lo que sea, uh, conforme las creencias que tenemos. Y sí, volto a repetir, porque para mí es muy importante lo que me escuché de ti, de evita ser tan dura, tan duro con ti mismo. Es que solo lo que estás haciendo ahora con los recursos que tienes, con lo que todo lo que estás sintiendo, con todo lo que estás pensando, ya es muy bueno. Sí. Puede ser menos agradable o puede puede no te gustar, pero estás haciendo un, un, un bueno muy bueno trabajo. Eh, creo eh, creo mismo que cuando trazemos para nosotros una ligación, una conexión interior mayor, principalmente mayor de que eh, conectarnos con expectativas sociales e, y ritmos y vidas e, y resultados de otras personas. Sí. Cuando evitamos la comparación, podemos tener una experiencia más más agradable. Eh, claro, que, creo que sí. Y con eso um, una de las cosas que que volví creo que fue esta semana que volví a leer en un libro nuevo que tengo que es riquísimo se, se, se llama traduciendo se llama toque la ciencia lo que hace de nosotros humanos ok? Y en ese momento que estamos con el covid y con la limitación de un abrazo, de, de un toque físico, eh, está ahí. Está ya, está solo el inicio y está a ser muy, muy, muy impactante de percibir cuán importante y esencial es para nosotros el toque físico. Sí. Y una curiosidad, el logo el primero en las primeras páginas es que habla mucho y esa es la ligación con autopercepción. Okay. Habla mucho de la palabra, ¿cómo es la traducción? Um, ¿Cómo quiere ser, ser una, una persona con un poco de calor, una persona uh, amena? ¿Cálida? En, en, ¿Cómo? ¿Cálida? No lo sé. Uh, en, en inglés sería warm person. Sí, una persona cálida, que cálida. es mucho más eh, solo, proxémica, ¿no? Mucho más. Exactamente. Más física. Exactamente. Okay. Solo, solo esa palabra, solo esa palabra, ha eh, tenido un impacto tremendo en la perce percepción de otras personas sobre, sobre, sobre una persona. Sí. Entonces, si la otra está leyendo eh, que, ups, o sea, Antonio es una persona inteligente, fuerte, uh, cálida, bla bla, bla, bla, bla, bla, que automáticamente um, tenía una percepción de buena persona, generosa, que ayuda a las otras personas y todo más. Ajá. Uh, y será que nosotros tenemos esa auto percepción de, no, de cada uno, uh, significando que, ¿cuáles cu son las palabras que me describo, porque esas palabras pueden ser un adjetivo y puede ser un, un, un como decir?, un julgamiento de que me julgo a mí mismo, que creo una idea, un, una representación de mí mismo, y al mismo tiempo, solo son palabras que describen mis comportamientos. Ah, ok. Sí. Porque yo soy mucho más que mis comportamientos, sí. entonces de, me, y esa, de una forma simple es mi sugerencia, primer, primeramente. Me, recordar todos los días que independientemente de qué voy a hacer y de lo que he hecho, yo soy, soy mucho más que eso. Yo soy mucho más que los comportamientos que tuve, y si tengo ahora, durante esa pandemia de COVID, si tengo trabajo o no, porque también, por lo menos yo, no sé cómo es de tu lado, eh, crecí aprendiendo y con paradigma de merecimiento. Sí. La persona solo merece, se está activa y productiva, se tiene una pareja, se eh, compra un coche, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahora como ese momento y ese impacto que estamos teniendo a nivel psicológico y mental con el COVID, algunas personas se cargan sin trabajo y como estabas dicen, diciendo tú misma, eh, tiene ahora oportunidad de se reinventar, de claro. hacer algo totalmente diferente o criar para la misma actividad, crear otra manera de, de hacerla. Um, pero está también todo bien de se quedaron un, un, un, unos momentos, algunos días o semanas, sin ser tan, tan productivo, sin sí. hacer tanto. Y como estabas uh, invitando a las personas, de tomar un tiempo también de introspección y de reflexión. si sí, ahora. Para la persona es lo más importante. No quiero saber de mi cuerpo, de, de mi alimentación, de, de, de qué estoy haciendo y voy a cuidar de mí. ¿sí? Y voy es que justo eso también es productivo, cuidar de ti, cuidar de ti, de, de tu estado claro. de ánimo, que eso también eh, implícitamente es cuidar de tu cuerpo eh, y cuidar de tu entorno. Porque yo creo que cuando uh -huh. tienes una autopercepción saludable, uh -huh. en. Eh, indirectamente tienes una autoestima saludable y, por lo tanto, tu entorno o tu desarrollo con tu entorno es mejor, porque tú uh -huh. estás bien. Y no es el típico de, si me dicen algo, lo tomas a la defensiva o crees que es un ataque o, o anulas a los demás. O sea, tienes un poquito más de, pues, de paciencia, flexibilidad y todo ese rollo porque estás tú bien contigo, ¿no? Y justo ahorita lo que decías de lo del COVID, algo que me encanta de una nueva tendencia que se está haciendo en general, Uh -huh. Se está pasando, se está bajando el ritmo de vida, por así decirlo, o sea, me refiero a ya no querer correr todo el tiempo, sin uh -huh. analizar, sin disfrutar, sin, sin sin conectar con las personas. Y por el otro lado, estamos aprendiendo a vivir con menos de todo. Me refiero menos eh, cosas materiales, menos amigos incluso, piensa ahorita tu círculo social, cómo se ha, se ha hecho cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes tenías tus amigos del gimnasio tenías tus, bueno, amigos del trabajo, tus amigos de tal, pero ahorita uh -huh. tus personas cercanas son realmente tus personas muy cercanas y son a las que cuidas y con las que quieres y con las que conectas o las que te ayudan a crecer o, o, o viceversa, ¿no? Este, pero al final estás reduciendo esto, lo cual creo que también se vuelve un poco más de salud mental porque entonces ya no estás preocupado y estresado por el deber, deber, deber, tener, tener, tener, sino estás más como en las cosas que tienes y que tienen valor. Piensa ahorita, digo, yo creo que muy pocas personas han comprado cosas o ropa. Digo, ya está como en internet y que puedes hacer mil cosas. Hay personas que uh -huh. no tienen nada que hacer y que han comprado. Conozco gente que todos los días les llega un paquete de Amazon. Bienvenidos. Pero en general, no lo estás haciendo tanto. Y se vuelve mucho más práctico. Pero por lo tanto, también tu vida se vuelve más práctica y sí. ya no estás tan estresado. Eh, yo veo a algunas personas que sigo de, de Insta Stylist y de Personal Shopper y demás. Me impresionan, las admiro. Felicidades pero que las ves todos los días haciendo lives, con el, la pestañaza, el hipermaquillaje, el pelo planchado, el tacón, y es como, relájate tres segundos, o sea, qué padre, felicidades, pero, no sé, o sea, de repente relájate un poquito, y me tocó platicando con una amiga que también hace consultoría en imagen, me decía, sí. bueno, yo hasta la dejé de seguir a, a una, porque me presionaba demasiado, me hacía sentir, que yo estaba mal porque pues yo quería estar en pants o quería estar en jeans y con, y con una t-shirt y unos tenis. Claro. Y yo decía, bueno, ya, o sea, esta de verdad, el pelo ni siquiera se le mueve, ¿no? Entonces, creo que también podríamos bajar un poquito esta parte. Digo, si esa persona tiene el tiempo y se siente bien, adelante, no ahí sí, no juzgo, creo que cada quien se vale. Claro. Pero tampoco tienes que, o sea, la nueva tendencia a regresar, por ejemplo, al trabajo, esas corbatas, traje y demás, muy probablemente se vaya a relajar y ya sea un viernes casual todos los días, ¿no? Y el viernes casual sea mucho más casual. Que creo que está padre desde el punto de vista, si tú, si llega a tus metas, porque la imagen también tiene una, una percepción y unas metas, ¿no? De cómo te están viendo. Si cumple con tus metas de vida, de objetivos eh, profesionales, personales, la, la, y tu público objetivo, adelante. Este que se llama Smart Dress, eh, que, que es muy lo que decían de, ay, bueno, es que Steve Jobs y demás de cómo se visten siempre similar o, o algo. OK, porque cumple con sus metas. Si las cumple con las tuyas, perfecto, sé cómodo y relájate, pero busca lo que a ti te funciona y no lo que crees que debe de ser. Que ahí es cuando yo estoy un poco peleada con él. La imagen física tiene que ser banal y tienes que estar como princesa o como rey todo el tiempo, ¿no? Entonces, si tú te la crees y si tú te sientes, hazlo por ti. ¿no? Y ya de ahí todo lo demás será. Claro. Eh, yo en no, catarsis, no. perdón. Gra gracias gracias <risas> por, por eh, compartir eso, porque justo esa última idea de vestir como un rey o como un príncipe, vestir como, como una princesa, es algo que encuentras mucho en tu trabajo de consultoría de imágenes justo eh, las ideas que eh, una persona re puede recibir cuando es más eh, eh, más niña o más niño sí y tú, algo qué pasa algo que quieres compartir con, con esa idea de autoimagen como princesa autoimagen como como rey quieres compartir algo sobre eso pues yo creo que, o sea, sí si te, desde cómo te autopercibes, el, mm. creo que el hecho de que te conozcas, o sea, creo que parte de la imagen o mejorar tu imagen personal, imagen física, bla, bla, bla, todo, todo, todo, todo parte desde autopercepción, conocerte y demás. Desde conocer qué te favorece, qué te gusta tu tipo de cuerpo y todo es mm. mucho más rápido. ¿No? Porque hay veces que me ha tocado muchas personas, sobre todo mujeres, creo que mujeres tenemos muchos uh -huh. estigmas que nos han metido socialmente, eso no te queda o eso se te hace ver vulgar o eso uh -huh. va a provocar ciertas reacciones, bla, bla, bla, como esas, esas fantasmas que te van metiendo y uh -huh. que después ni siquiera te dejan ser o te dejan experimentar con tu estilo con tu imagen. Porque sí es cansado con ese, esa, esos pensamientos. Me tocó una que de verdad me traumó, estaba muy, muy guapa, eh, hacía mucho ejercicio, entonces tenía muy buen cuerpo, pero siempre se compraba ropa dos tallas más grande y se, y se tapaba demasiado y la penaba uh -huh. porque decía que era fea y porque sus su hermano siempre la molestaban con que era gordita. Yo, pero ¿de dónde? O sea, sí, bajó, sí tuvo un proceso de bajar de peso y todo lo demás, pero sí le veías que le acomplejaba y, por lo tanto, cuando se desarrollaba con las otras personas para hablar, le costaba trabajo el contacto visual. Entonces, obviamente, tenía muchos problemas ya internos de, de autoestima y de seguridad. Uh -huh. Que muy fácil decir, ay, bueno, nada más es imagen. No, o sea, es de cómo te desarrollas y cómo te desarrollas contigo misma y con los demás. Que te permita ser, que te, que te permitas hablar, experimentar, todo ese tipo de relaciones. Y, obviamente, cómo te vuelves con tu entorno. O sea, cómo te estás desarrollando. Uh -huh. Tenía un novio que, pues, era el típico novio medio abusador. O sea, me refiero a que, pues, te callas y la, la, la macho, por, uh, uh -huh. que es la palabra en mex... México. No sé, supongo que haya también la parte como macho. Eh, y lo permitía porque creía que eso se merecía. Tú te das el trato que crees que te mereces, pero entonces te lo te están llenando de fantasmas que, imagínate a qué nivel tan grande y tan, tan externo se puede pasar, o sea, por algo tan chiquito, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a trabajar algo y ya después ella empezó a seguir, o sea, le interesó y siguió creciendo en esta parte de desarrollo humano, de seguir. Y ahorita la veo, bueno, ya se casó, está súper feliz, o sea, la veo muchísimo más empoderada, mucho más radiante, mucho más contenta porque es ella. O sea, ya, ya no es lo que cree que debe de ser, sino es ella. Entonces, creo que desde ahí este, ayuda muchísimo, ¿no? La parte de, de lo de la, la imagen. Y por el otro lado, las personas que a lo mejor están tan preocupados en el, el, el cómo, cómo los ven los demás, pero solamente por verlos. O sea, no sé, las personas que buscan la marca, que buscan todo el tiempo estar perfectos siempre. Pero si ni siquiera están pensando en sí, si, ok, realmente eso me gusta, realmente eso quiero, realmente me siento cómodo y sobre todo en la parte de imagen, realmente esto está dando el mensaje que quiero dar a mi público, porque aparte ni siquiera a lo mejor lo está logrando, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay como ciertas cosas que hay que pararse a, a preguntar y empezar ya después a, a mejorarla o seguir haciéndolo si lo estás haciendo bien, ¿no? Sí, claro. Y antes de poder... Uh, de nuevo, muchas gracias. Por, ah, porque todas esas ideas son para mí muy, muy importantes de compartir con más y más personas. Um, y antes de, vamos a cerrar más o menos en 5 o 10 minutos, ¿ok? Entonces, una última invitación, si tienes en Facebook o Instagram, no. algún último comentario, alguna última pregunta sobre autopercepción, sobre... A algo que nosotros hablamos esa última horita, um, puedes compartir ahora mismo, escribe ahí tu comentario y tu pregunta para um, podermos responder antes de cerrarnos. Y ahora tengo, uh, y creo que escuché ayer que aceptas mi desafío de unas preguntas para respuesta rápida. Ah, ok, a ver, va, pues, <risa> A ver, a ver, a ver, qué, qué bien. Um, Uh, dime, ¿cu cuál, es, ¿cuál es tu uh, uh, juego uh, favorito cuando eras uh, niña? Mi juego favorito cuando era niña. Pues yo creo que cualquier cosa que sea como correr y si era más, o sea, trepar árboles y todo ese tipo de cosas, yo creo que era algo que, que me fascinaba. Mm. Si lo no quieres resumir, bueno. No sé, jugaba muchísimo con ese tipo de cosas. Después empecé sí. a tomar clases de tenis y de ballet y todo este rollo, pero, pero sí buscaba algo que estuviera como muy activa. O sea, muy pintar bien. era feliz y jugar a la casita. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿qué es la cosa que los otros eh, pueden ver en ti y tú ainda no ves tanto? apenas, apenas me hicieron una, una, un comentario que dije, sí, de verdad lo haré, curioso, porque fue cuatro personas en un día en Instagram, que, que algunos me conocen, otros no me conocen tanto, y mm. sí fue como que curioso, porque no sé qué mensaje di exactamente en ese momento, pero fue un, me caes bien porque eres muy, o sea, en pocas palabras que era como muy honesta o muy, o decía las cosas como que sentían que no me afectó. Tanto lo que los demás opinaban y simplemente era, ¿no? Entonces, como, sí, realmente, no, no, no creo que sea al 100%, pero bueno, ok, a lo mejor es algo que siento algo que algo tuve que haber hecho, obviamente, con, con las redes sociales que, que tú generas ese estímulo, ¿no? Este, pero se me hizo curioso que en ese día cuatro personas me lo dijeran y, y con diferentes niveles de conocerme. Entonces, yo creo que sería algo por ahí. Muy bien, muy, muy interesante. Um... Y con eso, ¿cuál sería tu uh, rec recomendación o tu consejo uh, para uh, una niña de nueve años? Mi recomendación para una niña de nueve años, uff, yo creo que serían mil cosas, pero en general, uh -huh. justo, yo creo que el, el conocerse y conocer qué es lo que quieren y, y la parte de, de quererse, o sea, cuidarse. Eh, cuidarse me refiero a cuidar cuidar, ¿Cómo estás tú, ¿no? El uh -huh. aprender como a conocer tus emociones y qué es lo que le estás dando, creo que sobre todo cuando eres niño, no te enseñan a cómo manejar tus emociones y a lo mejor las resumes en que tienes tres emociones, pero es muchísimo más rico el abanico de lo que tiene y no sabes cómo canalizarlo, entonces como, estoy feliz, estoy triste estoy enojado, ¿no? Bueno uh -huh. hay mucho, mucho más allá de esos matices y cómo lo puedes desarrollar yo creo que cuando tienes contacto con tus emociones y estás, aparte, a gusto con ellas, o sea, de la tristeza también puedes sacar cosas, ¿no? no, no, no, claro. no. Tendemos a, a rechazar las otras emociones y solamente querer la felicidad cuando necesitas sí. de, un ne de, de un blanco y de un negro, ¿no? Para tener otros matices. Y todas tienen su lugar. Claro. Solamente hay que aprender a, yo creo que observarlo. Y eso es algo que he estado aprendiendo en estos últimos dos años en, OK, ¿Por qué, tiene, ¿Por qué tienes esta sensación? También. también. <risa> puede ser bueno, puede ser malo, pero tienes que aprender qué te lo generó y ahí lo trabajas, ¿no? Sí, sí, por sí, ahí, sí, sí. Por ahí estaba Bien. leyendo algo, perdón, me, pero pues me acordé que estaba leyendo algo que, que realmente la emoción, la emoción este, negativa, de tristeza, enojo, lo que tú quieras, dura máximo 20 minutos. Todo lo demás que vas teniendo ahí ya es autoinfligido, o sea, tú ya solito te... Sí te echas aquí los látigos y ya te castigas y hay veces que dices es que me siento triste es que me siento enojado bueno llevas no sé tres días así ya déjalo ir porque tú solito estás o solita estás este generándolo y también por lo mismo hacerte responsable de tus sentimientos no no uh -huh. puedo decir es que yo me hice enojar no ya hice tal cosa que yo asumí que es esto por lo tanto yo decidí enojarme y yo voy a decidir si lo dejo ir o no pero entonces ya es tu salud mental y a lo mejor tú estás en tu casa viendo la película y así como pues quién sabe qué tiene o sea, y yo furiosa por algo que dice que ni en cuenta entonces desde ahí aprender a ser también este muy consciente y, y responsable de lo que estás teniendo emociones no digo digo que es para una niña de nueve años como una de 80 años no o sea, pero bueno claro claro y, um, solo solo estas dos cosas justo hoy Um, me uh, volví a lembrar que quiero um, me lembré que quiero uh, volver a visionar la película de altamente ah, sobre que las aquí, emociones y tal. sí aquí es intensamente sí de todas las emociones que estás ah, teniendo bien bien bien bien y la otra cosa es que uh, uh, cuando a unos años atrás pude Uh, sí, eh, manejado para facilitar un taller para, en una universidad senior para okay. personas de que ya están retiradas y que quieren ocupar su, su, su día. Y estamos justamente hablando de emociones y para desafiar un poquito uh, creencias y otras cosas que otra generación uh, aprend aprendió. Um, estaba compartiendo que uh, mismo que sea uh, raiva con, uh, raiva es lo cómo se dice no sé a ver si me diciendo porque no estoy no estoy siguiendo todavía la Ang anger ah ok la ira sí Ajá. ira sí muy bien en portugués tenemos dos, dos palabras entonces la ira uh, mismo la ira tiene una intención positiva tiene un okay. lugar y para desafiar el pensamiento y la creencia de, de las personas, eh, estaba eh, compartiendo que si eh, la ira, eh, y ahora aquí otra persona está compartiendo la rabia, eh, la ira, si no tiene lugar, si no está eh, contribuyendo si no está haciendo nada okay. en nuestro sistema humano. Sí mucho tiempo que la evolución humana se tería Sí, que si no te ¿Sí? está, si no te está si no te lleva a la acción o al movimiento que normalmente no sé, el miedo, la ira o algo así te llevan a una acción inmediata, ¿no? Sí. O sea, por supervivencia. Pero si no te uh -huh. está dando nada, no te aporta y solamente es el ah, un caos, entonces al uh -huh. contrario, no te está quitando. Entonces, si no tiene una algo positivo que brindar, pues bueno, yo creo que lo que quieres supongo, ¿no? Estoy tratando de parafrasear lo que dices. Sí. Este, si no te está teniendo como algo que te aporte, entonces a lo mejor tienes que analizar y ver cómo quitarlo, ¿no? A esa parte, seguramente. Eh, y en ese momento estaba desafiando la… Eh, era una mujer con como que 65 años o algo como eso, pero estaba desafiando su creencia Uh, de que hay unas emociones que son malas, negativas, y otras de que son buenas de, de tener. Sí. Uh, pero si en toda nuestra evolución humana, en todos esos millares de, de años, si hay alguna emoción que no está aquí haciendo nada, que no es útil, que no es necesaria, creo que la, la evolución humana podría tratar de eso antes. Sí. Uh, si ainda tenemos miedo, ira, otras emociones que llamamos de negativas o de malas, tal vez que tiene un aporte importante para hacer, tal vez que tiene una intención positiva o algo para, para cumplir. Pero yo, si no tengo conciencia de eso, no voy a descubrirlo. No voy a, a descubrir cómo puede esa emoción ayudarme. Por, el, el, el, por ejemplo... Puede ayudarme a acción. Claro. Por ejemplo, puede ser. Pero solo una, una memoria que, que, que, que he tenido. Y uh, solo más dos preguntas. ¿Sí? Eh, tres, tres preguntas y después cerramos. Perfecto. Uh, ¿Se vas a escribir una mensaje para la humanidad para sí. de aquí a 200 años? ¿Qué van a escribir? Qué fuerte. No sé, lo tendría que consultar con mi amigo. <risa> no sé. Es demasiada responsabilidad. Obviamente tienes que dejar algo que, que No, no, no, que no quieres que va a seguir tu mensaje. Pero si quieres mandar de una, Sí, Yamil estuvo aquí. No, no es cierto. <risa> no. No sé. Creo que sí tenías que hacer algo que aporte. Eh, algo, justo ahorita lo que dices es algo que a lo mejor quisiera Sí tendría que ver con la parte de autoestima sí. 100%. Estoy segura que ahí sí tendría que ver con esa parte de autoestima y, y, y casi, casi como un este un mantra, ¿no? O sea, algo que, que te esté como anclando al momento y al estar ahí. Pero no sabría exactamente qué. Justo me encanta describir, pero, pero no, no te podría decir ahorita qué, pero sí sé que sería sea la parte más como de, de autoestima y de creértela, ¿no? De, de descubrir lo que ya está en, en ti, ¿no? En tu, tu sí. potencial. Muy bien, muy okay. bien. y me vas a dejar tarea, estoy segura que me va a estar rondando esa, esa pregunta. <risa> okay. y, um, otra, otra pregunta es um, cuando, um, cuando... Ah, perdón, ahora estoy sintiendo a, a, a algún cansazo mental de, de seguir con, con mi español y con mi fluencia en español. Um, se, se basa. Um, sí, más simples ainda. Uh, ¿qué, ¿Qué dicen tus ojos? ¿Qué dicen mis ojos? Sí. Ay, son muy, creo que muy, o sea, en facial, creo que tengo una expresión facial muy grande. <risa> o sea, yo no podría jugar póker. o sea, <risa> todo, todo el tiempo estaría. Yo solita diciendo todo lo que pasó, porque aparte juro muchas veces, como el de, pero no se notaba que, ah no, yo, oye, ¿se notó que estaba enojada? No, casi no, y yo, pero según yo no le dije nada, no tenías que decir nada, o sea, se notó que estaba enojada, o, o que estás analítico, o, o algo, uh -huh. que tienes algo, o sea, al final creo que siempre es como muy, muy transparente. Pero no sé qué dirían mis ojos, más bien me gustaría que la gente me diga qué creen que dicen mis ojos, que es diferente. Pero me gustaría que por lo menos sea un poco más de apertura, o sea, de, de apertura hacia las, las personas. Creo que mm. al final si sí, los ojos sí son una ventana a, a, a lo que hay, ¿no? Y hay una conexión que hay con las personas, entonces me encantaría que, que fuera así, pero más bien que me digan si, si, si es falta que, que no, totalmente otra cosa. <risa> Muy bien, me gusta transparencia y sí, me gusta. Y okay. eh, última, última pregunta eh, y uh, además también ahora para terminar un muy grande obrigado a quien esté con nosotros aquí en Facebook y un obrigado también gracias para quien esté acompañando, asistiendo en Instagram y que pueden volver más tarde todas las um, todo el martes eh, vamos a tener en inglés y portugués y alguna, algunas veces también en español. Eh, más episodios de Greenlight Other Choice, um, episodios de podcast y lives directos en Instagram y Facebook. Eh, gracias, muchas gracias, eh, Yamile. Y esa es la última, última pregunta. Dime, a ver. Si encuentras una persona que está parada esperando una luz verde, esperando la green light para avanzar, ¿qué Ajá. vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Qué, qué, ¿Qué haces con esa persona? ¿Qué dices a esa persona? Yo creo que lo acompañaría, porque probablemente, o sea, no. me gustaría ir hacia la misma dirección que es hacia avanzar, o sea, hacia la parte del crecimiento. Entonces, yo creo que... ¿Qué haría? Uh -huh. Yo creo que eso, la parte del acompañamiento. Si por alguna razón me impediría observarlo, o sea, observar qué es lo que está haciendo y el desarrollo, porque a veces a lo mejor no puedes hacerlo o lo mismo por algo que te esté impidiendo que no puedas avanzar con esa persona, pero uh -huh. a la hora de estar observando, creo que muchas veces también puedes ser más introspectivo y aprender de, de, uh -huh. de, de, de lo ajeno, ¿no? Por así decirlo. Pero al final tú pues, sí me gustaría avanzar con esa, con ellos. Muy bien acompañarla y seguir con, con ella en su camino. Sí. Muy bien, me gusta, me gusta. ¿Algunas últimas palabras? Pues nada, que espero que, que les haya servido la parte de autopercepción y sobre todo que les haya hecho clic a una, ¿qué es? ¿Cómo mejorarla y sobre todo... La autopercepción es un trabajo del día a día. O sea, no, no puedes decir como el de, ah, yo ya estoy bien, ya tengo autoestima, check, ya todo. Sino es algo que estás trabajando constante. Como uh -huh. decía, es una evolución constante. A veces uh -huh. tienes mejores días que otros. Pero uh -huh. yo creo que le podemos ayudar. Y las personas también ahorita que tienen hijos o que están creciendo con familia, está padre que también puedan apoyarlos y que puedan ayudarlos a desarrollarse. Sobre todo ahorita chicos. Es algo que no te enseñan y creo que nos deberían enseñar muchísimo, ¿no? El, el cómo poder desarrollar y, y sentirte cómodo con, con esa, pues, con tu, tu, tu ser yo interno, ¿no? O sea, sí. eh, y cualquier duda, pues, bueno, ahí aquí seguimos pendientes. Y felicítenos, primer este live yo ever, ever, y el tuyo en español. Yo solita me aplaudo. <risa> muchas, muchas gracias y por la invitación. Claro, claro. Muchas gracias también y también te, te aplaudo por, por tu primer live. Eh, gracias Luis Moreira y Master, Master Hopkins. Ana, es? ah, Saludos. Bien. Y Artur Bras, gracias también por vuestra presencia, por estar siguiendo con nosotros hasta esta hora. Ese vídeo y audio va a um, quedar grabado para poder ser escuchado y visto más tarde. Y si ahora mismo estás entrando en Facebook o Instagram, vamos a terminar justo ahora y puedes escuchar ya dentro de minutos la grabación. Um, antes de irnos uh, puedes leer uh, y leer greenlight.joan.pombayro aquí en Instagram y en uh, Facebook también. Y Yamil, ¿dónde pueden las pe personas seguir acompañando tu trabajo? Igual está como Yamila Abdel, que seguían ahorita mandando mensajito. Eh, uh -huh. Desde Instagram y Facebook sí soy mucho más activa en Instagram, la verdad. Soy más visual, entonces me gusta un poquito más. Este, y cualquier duda, ahí estoy con la parte de imagen, la parte de percepción y sobre todo de percepción me refiero a auto percepción y de, de crecimiento, ¿no? En, eh, personal, entonces aquí estamos y sigan también yo, los que estaban por ahí que vi a varios conocidos. Siganlo, creo que tiene varias cosas. Este también hay en inglés, no se espante, no todo va a ser en portugués. Y hay cosas que la verdad es que, que sí se entienden perfecto. Sí, y justo ahora, eh, hasta algún tiempo que eh, al menos eh, Instagram tiene una opción para traducir ah, por debajo por de, del texto, ten, tiene traducir para tu, para tu lengua. Va, Súper, eso no me sabía, pero va. Bien. Pues entonces ya entonces, no hay pretexto. Pues, gracias, gracias a vosotros y hasta la próxima. Besos, gracias.